Lo tengo que hacer, estoy decidida. Cuéntame. El Camino de Santiago, siempre he querido hacerlo, pero entre prepararme físicamente, tiempo para hacerlo y encima a mi marido, que no le gusta mucho andar. En Tu Serco Travel son especialistas en el Camino de Santiago. Lo han diseñado para hacerlo en tan solo 7 días, con los tramos más bonitos, con apoyo de autobús, guía interpretativo y en hoteles. Estoy viéndolo en su web, www.tusercotravel.com y la verdad es que está muy bien. Tienen el Camino Francés, el Camino del Norte y el Camino Portugués. Desde 495 euros con todo lo que incluye. Tu Serco Travel, viajes bien hechos. Toda la información en www.tuserco.com www.tucercotravel.com